De hoy. Yo soy el profesor Sun, bienvenidos. El compromiso con la práctica. Practica de forma diligente con buena autodisciplina. Tiene una vida hermosa con un alto nivel de sabiduría. Trae despertar, despertar y despertar felicidad y alegría a través del ser verdadero. Conviértete en la luz del amor universal brillando en el universo infinito. Construye un poderoso campo de conciencia para crear un gran mundo armonioso. Gracias por unirse a la sesión. Hoy vamos a practicar la meditación de pie. Los tres centros se fusionan y vamos a practicar la chi. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a relajar todo el cuerpo, los pies juntos, cuerpo centrado y erguido, los brazos cuelgan naturalmente, Retraemos el mentón. Elevando Pai Hui. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Miramos un punto directo hacia el frente. Miramos directo hacia el frente. Nuestra mirada va a través de todas las cosas que están frente a nosotros. Nos enfocamos en un pequeño punto vacío en el horizonte. No muevan los ojos. No pestañen. Use your mind connected to the point Usa tu mente para conectar con ese punto, desde el centro de la cabeza. Mantén estable la mente y el chi. Despacio y uniformemente, traemos la mente y la visión hacia el interior. Cerrando los ojos con una sonrisa en la cara. Cerramos suavemente los labios y los dientes. Relajamos todo el cuerpo. La cabeza se relaja. El cuello se relaja. El pecho y la espalda alta se relajan. El abdomen se retrae hacia el interior un poquito. El chi en el tantien inferior es abundante. Y ese chi empuja a mi hacia atrás. Relajamos. El coxis baja. Huijin se cierra y sube, conectando con Pai Hui. Elevamos el cuerpo desde Paijui, relajamos todo el cuerpo. Las piernas se relajan, los pies se relajan. El peso del cuerpo se distribuye homogéneamente en los pies, relajando todo el cuerpo. Nos relajamos. Relax. Sentimos el campo de chi. Sentimos el campo de chi y el chi en el cuarto de práctica. Sentimos nuestro propio campo de chi. Nuestros campos personales se funden junto con los otros, formando una completud jun fundiéndonos con el campo de chi. Fundiéndonos con el universo. Rotamos el chi universal en el sentido antihorario, adelante a la izquierda, atrás, a la derecha y adelante. Reuniendo chi desde el espacio universal hacia nuestro campo de chi. Reuniendo chi desde nuestro campo de chi, viniendo muy profundo en el interior, iluminamos profundamente el interior desde el centro del cuerpo. La mente se expande hacia afuera, transformándose en chi. Hambre. Vacío. Con con Juan Juan ¿vacío? mas no vacío. relaja todo el cuerpo, relaja todo el cuerpo observamos todo el cuerpo. elevamos Pai Hui, relajamos Pai Hui, sentimos que se abre Pai Hui, sentimos Yin Tan, el entrecejo, relaja Yin Tan, Yin Tan se abre, Sentimos el centro del pecho, tan chun. Relajamos, tan chun. Tan chun se abre. Sentimos tuchi, el ombligo. Relajamos tuchi. Tuchi se abre. Cerramos hacia arriba, Hui Yin, conectándolo con Pai Hui. Pai Hui se eleva suspendido, elevando todo el cuerpo, elevando toda la espalda, estirando Sentimos Yu Chen. La zona occipital y la relajamos, y se abre, sentimos tachu y se relaja. Debajo de la séptima cervical, debajo de la tercera dorsal. Tatuation se abren. Sentimos. Migmen, migmen se relaja. Debajo de la segunda lumbar. Empujamos, migmen hacia atrás, se abre migmen. Sentiendo, sentimos tapado relajamos, tapado en la línea axilar a la altura de las mamilas, se abre, se relaja y todo el cuerpo se relaja, todo el cuerpo relajado. Relajamos las piernas, separamos los pies parados en el chi al ancho de los hombros, los talones se abren un poquito más, relajamos giramos manos, palmas atrás, elevamos las manos, palmas abajo, presionamos, las palmas conectan con el chi de la tierra, empujamos al frente. Atraemos atrás. Empujamos. Atraemos. Empujamos. atraemos. Relajamos muñecas y giramos las manos, las palmas se enfrentan. Sosteniendo una bola de chi las elevamos al nivel del ombligo, tuchi. Iluminamos Tu Chi, enviando Chi hacia el Tan Tien inferior. Las palmas hacia abajo. Los brazos se abran hacia los lados, sintiendo el campo de Chi. El cuerpo de Chi conecta con el campo de Chi. Continuamos hacia la espalda. Iluminamos Mi Enviando el Chi al Tantien inferior. El elevamos las manos. Presionamos tapao, enviando el chi hacia el tantien medio. Empujamos las manos al frente, al ancho de los hombros iluminamos y intamos. enviamos el chi al tan tien superior Las, los brazos se abren al lateral en línea giramos palmas abajo y luego hacia arriba Elevamos el chi, brazos en arco, por encima de la cabeza. Unimos las manos, estirando y extendiendo los brazos hacia arriba. invertimos el chin, bajando las manos. Pasamos la cara hasta llegar frente al pecho en la posición Heshi. Relajamos todo el cuerpo. Abrimos y bajamos las manos enfrente frente a Tuchi. Bajamos el cuerpo. Relajándolo completamente. Relajándolo. Y relajamos todo alrededor del cuerpo. Desde el centro del cuerpo se transforma en chi, se expande hacia afuera, vacío, con con tan tan. Vacío más no vacío. Elevamos paijuí y retraemos el mentón. La punta de la lengua conecta con el paladar. Cerramos suavemente labios y dientes. Relajamos el cuello. Hombros relajados. Abrimos, ahuecamos las axilas. Los hombros... Los codos sueltos y suspendidos. Abrimos Shen Men. Aguacamos las palmas. Y expandimos los dedos un poquito. Sosteniendo una bola de Chi. La punta de los dedos casi se tocan. Tocándose sin tocarse. Relajamos los brazos. Relajando. El pecho y la espalda alta se relajan. El abdomen se retrae un poquito. El chi es abundante en el tantien inferior. Parados en el chi, empujamos Ming Men hacia atrás, relajándolo. El coxis colgando abajo, Hui Yin cerrado y hacia arriba. Expandimos la cadera hacia yao yang quan. Las rodillas un poquito hacia adentro, para abrir las articulaciones sacroiliacas y las caderas. El peso se distribuye homogéneamente en la planta del pie. un poquito hacia los dedos, las rodillas no pasan los, los dedos de los pies, relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Todo el cuerpo se relaja. Iluminamos todo el cuerpo. El cuerpo se transforma en chi. Iluminamos la cabeza desde lo profundo de su interior, se transforma en chi, expandiéndose hacia afuera, vacío. Iluminamos el cuello desde el centro del cuello, todo se transforma en chi, la mente se expande hacia el exterior vacío. Iluminamos profundamente el espacio del pecho. Desde lo profundo del interior se transforma en chi. La mente se expande hacia afuera. Vacío. Con iluminamos las profundidades del espacio abdominal se transforma en chi. Se expande hacia el exterior, vacío, iluminando omeniz... el... el... el... el... profundamente la espalda baja en el interior. Desde lo profundo se transforma en Chi, la mente se expande hacia afuera, vacía. iluminando el espacio de los brazos desde el interior desde el interior de los brazos se transforman en chi la mente se expande hacia afuera vacío vacío más no vacío Iluminamos el espacio interior del cuello. Desde lo profundo se transforma en chi. La mente se expande hacia afuera vacía. Vacío. Todo el cuerpo se transforma en chi. La mente desde el centro del cuerpo se expande hacia afuera, vacío. todo el cuerpo se transforma en chi nuestro cuerpo de chi conecta con el campo de chi y nuestros campos de chi se funden juntos formando una completud con Juan, corazón a corazón, mente a mente. Nuestra información conecta. Se funde con el campo de chi de todos los practicantes de Chinen Chikung, fusionándose con el campo de chi de todos los profesores, maestros, conectando con él. Con el doctor Pan, nuestras informaciones están conectadas. Buena información desde el campo de Chi. Desde el espacio infinito también recibimos buena información. Recibimos buena información desde el espacio infinito universal. Toda esa buena información Viene al interior de nuestro cuerpo, profundamente en el interior. Nuestro campo de Chi es muy eficaz. Es capaz de sanar cualquier enfermedad. En nuestro cuerpo el chi es abundante, chi y sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones son normales. Nuestro cuerpo es muy saludable, fuerte y Bello. Lleno de vitalidad. Conectamos con el chi de la naturaleza. Nos relajamos. que ir, vacío, Relax. relajado, Relax. relajados. Relax. Reunimos Chi.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 Todas las funciones son normales. Reunimos chi en los ojos. Es abundante el chi en los ojos. Chi y sangre fluyendo bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Reunimos chi en los oídos. El chi es abundante en los oídos. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Reunimos chi hacia la nariz. El chi es abundante en la nariz. Chi, y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos chi. Hacia la boca, los dientes, la lengua, el chi es abundante, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos chi hacia el cuello. El chi es abundante en el cuello. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece, todas las funciones normales. Reunimos chi en el pecho, en el espacio interior del pecho. El chi es abundante, chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece, las funciones son normales. Reunimos chi hacia los pulmones, el chi es abundante. El chi está abundante en los pulmones. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos chi al corazón. El chi es abundante en el corazón, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones normales. Reunimos chi hacia el hígado y la vesícula biliar. El chi es abundante en el hígado. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos chi hacia el bazo. El chi es abundante en el bazo. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Reunimos Chi hacia el páncreas. El Chi es abundante en el páncreas. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos Chi hacia los riñones. El chi es abundante en los riñones. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos chi hacia el estómago. El chi es abundante en el estómago, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones normales. Reunimos chi en el intestino grueso y el intestino delgado. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Reunimos chi a los otros órganos internos. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Relajamos todo el cuerpo, se relaja. Reunimos chi a la espalda y a la columna vertebral, a la médula espinal. El chi es abundante en la columna vertebral. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Toda función es normal. Reunimos chi a los brazos, hombros, codos, muñecas y dedos. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos chi hacia las piernas, caderas, articulaciones sacroilíacas, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies. El chi en las piernas es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos desde el centro de la cabeza, Bajamos al tan tien inferior. Desde el centro de los pies subimos al tan tien inferior. Desde el centro de las manos al interior del tan tien inferior. Relajamos todo el cuerpo. Se relaja. Los tres centros fusionados en el tan -tien inferior. Todo el cuerpo se fusiona en el interior del tan tiene inferior Relajamos todo el cuerpo, los tres centros se fusionan en el tantien inferior. Desde el centro de la cabeza baja al tantien inferior. Desde el centro de los pies sube hacia el tan inferior. Desde el centro de las manos. Al interior del tan tien inferior. Relajamos. Estamos cerca de finalizar la práctica. Subiendo desde Paijuí nos erguimos. Cerrando los pies. Parados en el chin, los pies se juntan. Relajamos todo el cuerpo. Cerramos y elevamos las manos en frente al pecho, manos geshi. Rotamos las muñecas, haciendo la fusión de Shen, Shin y Chi. Elevamos las manos hacia arriba, por encima de la cabeza. Extendemos, estiramos hacia arriba. Separamos los dedos, las palmas quedan hacia el frente. Bajamos los brazos hacia los lados. Cuando están en línea, giramos las manos, palmas arriba y los brazos van hacia el frente hasta el ancho de los hombros, iluminan y entan enviando chi hacia el tantien superior. Bajamos los codos y traemos el chi hacia atrás, presionamos tapau enviando el chi al en medio, empujamos las manos atrás, los brazos se abren hacia los lados, giramos para traer el chi hacia el frente y traemos el chi hacia atrás, enviando el chi tan tiempo. Inferior, la mente reúne el Chi en el Tan Tien, inferior, manos cubren tu Chi. Masajeamos el abdomen, giramos en el sentido antihorario, uno, dos, tres, cuatro, cinco six, seis seven, siete eight, ocho nine, nueve giramos en sentido nine, horario un nueve eight, ocho seven, siete six, seis five, cinco 4, 3, 2, 1, nutrimos el interior, nutrimos todo el cuerpo, el chi es abundante en el tantien inferior, el chi es abundante en el tantien inferior. Pero todo el cuerpo es abundante en chi. El chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones mejoran. Relajamos todo el cuerpo. Nuestro campo de chi es muy eficaz. Nuestro cuerpo está muy saludable y muy fuerte. Es muy bello. Nuestro cuerpo está lleno de vitalidad. Joan Linton. Hola. Hola. Enviamos buena información a nuestra familia, nuestros amigos, enviamos buena información cada uno a sí mismo. Vamos a decir tres veces: hola Inspira. Jaula. Inspiramos. Jaula. Inspiramos. Jala". Inspiramos Jala". Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Bueno. Muchas gracias, muevan sus cuerpos, relájense.